Lo que hace especial quizá el congreso de Dental Campus es, en primer lugar, está elegido por la gente. Lo normal es que la mayoría de los congresos los que deciden quién está o quién no está es simplemente un comité organizador, un director de comité científico, etc. Aquí es algo que nace de las redes sociales y es la propia gente la que con sus votaciones ha decidido eh, gran parte del programa. La verdad es que son casos muy interesantes, casos muy actuales y son gente que se basan en la evidencia, luchan por cada día ser mejor. No nos podemos basar solo en la evidencia pasada, sino que tenemos que seguir luchando por tener cada día más evidencia y esto, esta clase de congreso la verdad es que te motiva. La verdad que este es un congreso único. No creo que haya muchos congresos en los que se pueda interrogar literalmente al ponente. Eh, nos tratamos y nos vemos con amigos que ya son amigos virtuales de las redes sociales con las que casi ya eh, tenemos una relación de amistad, de hablar todos los días y aquí pues, nos ponemos cara, nos reunimos. El Congreso de Mental Campus, sobre todo, lo que le hace diferente es la cercanía de los ponentes y la capacidad que tienen para transmitir sus conocimientos durante la charla. Lo que me ha animado a venir al Congreso de Dental Campus es el conocer a todo el grupo Periocentrum, tener también la posibilidad en el propio Congreso de hacer preguntas y e interactuar con los ponentes. ¿Volverías una tercera edición? Seguro que volveré el año que viene. Sí, por supuesto.